Three, two, Hola, eh, estamos grabando la pantalla. No sé si veis muy bien el escudo. Aquí os lo pongo. Bueno, el escudo no es lo más importante, me parece a mí. Así que bueno, estamos a ver si... Y vamos un poco sobre mi página web. Vamos a empezar por la, por la barrita Y ahora mismo estamos haciendo encuestas. Ahora mismo la actual es Cataluña y España. Vamos ganando los de sí. Tenemos ahora mismo una visitas. Espero que vosotros también la visitéis. Aquí tenemos los seguidores. El botón de Google Plus. Y podéis cambiar el idioma a un montón de idiomas. Aquí tenemos mis fans de, mis fans de Google Plus. Y ya está. Ahora os de aquí, este while es el nombre podéis suscribiros, ponéis vuestro correo electrónico y os suscribís aquí tenemos la página principal y estas cosas, esta es la foto que tenemos actualmente aquí tenemos muchas entradas, esta es la historia catalana luego aquí sobre mi clan de Clash of clans y aquí sobre un vídeo de ponedme comentarios en sugerencias para nuevos vídeos aquí tenemos unos gifs de mi canal Aquí una bandera española. Aquí. Y en esta entrada tenemos mis vídeos de YouTube, os la recomiendo. Aquí tenemos un vídeo sobre unos burritos que es bastante interesante. Aquí tenemos la historia de que es un bárbaro. Aquí tenemos la biografía de Barack Obama. Aquí tenemos Feliz 2017. Y tenemos más entradas. Entradas antiguas. Y ya la veis. Tenemos el vídeo, tenemos esto, Tecno, es una música que, que colgué, está bastante bien. Aquí unos vídeos que tengo, mi retrato robot, mira, este le podríamos imprimir y poner aquí en la foto. Porque esta no se ve muy bien. Aquí tenemos a Fidel Castro, su biografía, la biografía de Donald Trump, la biografía de Becker y la biografía de Pablo Neruda. Aquí los resultados de las elecciones de Estados Unidos y más entradas. Aquí no se nos acaban las entradas. Y Donald Trump, aquí también tenemos sobre las elecciones de Estados Unidos. A ver si carga, porque es que las entradas antiguas, como se utilizan poco, pues están más en cargar que las otras. Pero sí, viendo miento. No la entrada, que os he dicho, y creo que ya no hay más entradas, voy a ver. Bueno, sí, la de la guerra civil, información sobre la guerra civil y de la dictadura. Está aquí Franco. Sí, tengo muchas biografías y cosas antiguas. Esto sobre la guerra... Sobre la guerra mundial. Aquí tenemos un vídeo sobre la guerra mundial. Aquí tenemos una bomba atómica, como era. Aquí tenemos mi LinkedIn. Y aquí tenemos algún vídeo de YouTube mío. Otro vídeo de YouTube mío. Otro vídeo de YouTube mío. Y me parece que hay algo más. Y nada más. Wow. La url del vídeo es guay.losa.com. Es mi... Y página web es www.loso.com. Estáis, lo ponéis y ya os sale. Y si en Google, si desde Google, si desde Google buscáis Wild, también os sale. Este es mi canal de YouTube. No sé si os carga bien. Y aquí tenemos las estadísticas del blog. No carga muy bien, pero bueno. Os enseño la página web en sí. Bueno, el canal de YouTube se llama While Es el primero que sale en YouTube si buscas While Las estadísticas son poco más de esto, las visitas que salen aquí. Y que tenemos visualizaciones de muchísimos países del mundo. Primero España, luego Estados Unidos, luego Rusia, luego Bélgica, luego los Países Bajos, Venezuela y un montón de países más. Tenemos visualizaciones desde muchos tipos de, de teléfonos, de sistemas operativos. Tenemos hasta dos de Nokia, fijo, fíjate tú. El más usado es Google Chrome y el, es, y también Win, y Windows. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos así. en Esta es la web. ¿La veis? Aquí lo veis. Y bueno, y esto es guay. Podéis suscribiros para que os lleguen las notificaciones. Y bueno, soy guay. Suscribiros, dale like, comentarlo, compartidlo, visitad la página web. Os enseño a usarlo. Si queréis ver, esta es la página web, bajáis para abajo y si queréis ver las entradas, hacéis clic y os sale. Por ejemplo, me os pinchaba en Historia Catalana. Entonces os va a salir la historia catalana Y si queréis volver podéis O dar a página principal O a este botón de aquí Esta es un poco la, la historia catalana Que tenemos por aquí Y si damos aquí Volvemos para atrás también podéis seguirme públicamente en el foro de aquí. Y bueno, si queréis ver más cosas, abajo del todo saldrá aquí más, más entradas y ya está. Aquí estamos. soy igual.